Con Marisol con un pescadito eh. Eso, vas que la bañé Impresionante Marisol, ahora sí, ahora sí, ahora sí Venimos ¿eh? acá con la pescadora Marisol Otro pescadito Vamos a verlo eh, eh, Mira qué pescado este Impresionante epa, epa. Eh, ¡Qué pescado Impresionante, y ahora sí, ahora sí ¿eh? la pescadora, vamos. vamos, con otro pescadito, impresionante ese pescado, apa, apa, apa. bueno, viene comido, viene comido, tráelo, tráemelo para acá, tráemelo para acá, impresionante, impresionante, mira qué pescado, Mirá qué pescado que sacaste, mira qué pescado, nada, no nah se puede creer, mira qué pescado, muy bien Marisol, muy bien entonces... <risa> sí.